Bueno, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora escuches este video. Hoy, 19 de febrero de 2020, de 2020, a las 19.30 horas, el sol va a estar pasando exactamente por el mismo lugar, va a estar situado en el mismo lugar que estaba cuando Cristina... Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 a las 12.15. Eh, esta es la revolución solar, o sea, a partir del sol, como está todo lo demás, en ese momento en que el sol se sitúa exactamente donde estaba cuando ella nació. Entonces, antes que nada, a mi jefa, a mi conductora, a, a la más linda de todas, como dicen en todos lados, a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, muy, pero muy, muy feliz cumpleaños. Y le deseo que este año se cumplan todos sus deseos, porque como eh, sus deseos, coinciden con los míos, estoy seguro que si se cumplen sus deseos, también se estarán cumpliendo los míos, que es eh, definitivamente lograr una patria libre, justa y soberana, eh, los tres pilares del peronismo, eh, porque muchos se dicen peronistas, eh, muchos dicen que pertenecen al peronismo, pero lo cierto es que dos personas demostraron que realmente aplican la filosofía del peronismo, del verdadero peronismo, del peronismo que ejerció Perón, que ejerció Eva, del que escribió Perón tanto. ¿sí? Esas dos personas son Néstor Kirchner, que ya no está entre nosotros físicamente al menos, eh, y Cristina Kirchner. Eh, en los tres gobiernos que tuvieron durante 12 años aplicaron todas políticas peronistas. Entonces son peronistas. Si cantan la marcha, si no la cantan, si ponen eh, más gente de, de un partido o de otro, o, o, o nombran a Perón o, lo, o no lo nombran, no es para nada importante. Lo importante para un peronista es que quien esté en el gobierno esté aplicando políticas peronistas, porque creemos en la filosofía del peronismo, que es muy simple. Es muy simple, los capitalistas sanguinarios de Estados Unidos creen en que cuando se enriquezca el que está arriba de la pirámide, ese va a, eh, a derramar riquezas y nosotros creemos que primero se tiene que llenar la base, para que la base empuje a todos para arriba. Y es tan simple como eso. Abrir fuentes de trabajo, crear trabajo, crear dignidad, eh, que la gente trabaje y vaya mejorando. Pero para eso, una de las cosas que hay que hacer, sí o sí, es hacer un clic como sociedad y cambiar pero bueno eh, lo que quería decirle de la más linda de todas que lamentablemente sé que no, no me va a escuchar, que no va a escuchar este video, me encantaría que lo hiciera eh, pero nada eh, por lo menos quería que estuviera ahí colgado en internet que le deseo todo lo mejor que la amo eh, eh, y que es mi, mi conductora, mi referente eh, nada, es la gran estadista de este, de este país, de este momento y, y no sé si de todos los momentos bueno, eh, este año Cristina Kirchner a diferencia de cuando nació, que tenía ascendente en Tauro, este año va a estar ese ascendente en Tauro matizado con un ascendente en Cáncer. O sea, el Sol en Pisces en el, en el mismo, eh, a los mismos grados de cuando nació, pero cuando ella nació el Sol estaba dentro de la casa 10. En este momento está dentro de la casa 8. Eso indica que ella, en este año 2020, está cerrando etapas, eh, está refundándose a sí misma eh, y creando un, desde su interior eh, una, una, nueva Cristina con más fuerza, con más energía, si bien siempre tuvo mucha fuerza y mucha energía, pero se está refundando ella. Esta ascendente en cáncer lo que hace es que la, la hace eh, más maternal que nunca eh, y y más solidaria con el más necesitado que nunca. Eh, en este año lo que le puede estar sucediendo es que le duela más que de costumbre eh, no poder eh, solucionar todo a la vez lo que hay que solucionar, sobre todo con los que menos tienen. O sea, eh, está con esos sentimientos de madre a flor de piel madre de todos ¿sí? eh, este, como ven acá hay un solo planeta que está por debajo del horizonte o sea, est esto sería el horizonte de, del planeta tierra y entonces todo lo que está acá abajo eh, está en el cielo pero no se ve desde el lugar donde ella está cumpliendo años todo lo que está acá arriba, <coughs> perdón, se ve desde el lugar donde ella está cumpliendo años. Entonces, eh, como verán, tiene todos los planetas, excepto uno, excepto Marte, y, bueno, y esto que son dos puntos en el espacio, no son planetas, el nodo sur y el nodo norte. Eh, el nodo norte lo tiene sobre el horizonte y el nodo sur bajo el horizonte, pero ahí muy en el horizonte, así que... Eh, excepto Marte, después todos los demás planetas están eh, eh, se ven desde el lugar donde ella está cumpliendo años. Eso nos indica que este año ella está todo hacia afuera, todo hacia los demás, eh, todo hacia eh, su profesión, todo hacia el trabajo, todo a, hacia. Eh, la gente que la acompaña en, eh, a transitar este año. Eh, y los que la estamos acompañando somos todo el pueblo argentino, así que, eh, nada, está entregada a ESO. Eh, un, eh, a nivel salud, un muy buen año, eh, la Casa de la Salud, la tiene en Sagitario, casa 6. Y tiene a Marte en Capricornio, dentro de esta casa 6. Y el Nodo Sur, que sería el Dharma. Eh, eso me indica que va a estar muy bien de salud. Muy fuerte, con más energía que nunca. Eh, la Luna en Capricornio es... Eh, una, este año está transitando con luna en Capricornio, eh, es una luna eh, que no demuestra demasiado sus sentimientos, pero concreta lo que siente. Eh, entonces, es, es una luna que se pone a, a trabajar pero además, si tomamos como fecha de nacimiento de la Argentina, el 9 de julio de 1816, eh, la luna de este año de Cristina está pasando por encima de la luna de Argentina. Eso indica que está... Más eh, en sintonía que nunca con la Argentina, con el país, con la patria, con, eh, con lo que hay que hacer. Y está en una conjunción muy cerrada con Júpiter. También está en conjunción, no tan cerrada, con Plutón y Saturno. Pero eh, Júpiter es el, el que expande eso, es el gran expansivo. Eh, Plutón es el de los grandes cambios. Y Saturno, para colmo en Capricornio, que está en su domicilio, es el maestro. Eh, es el que enseña, el que muestra el camino, es el que indica, es el, el dedo guía. ¿sí? Eh, todo eso en Casa 7. La casa 7 es la casa de la pareja, de los socios, de, eh, de las personas que está, eh, están trabajando con ella. Eh, y, y yo acá lo que veo es a todo un país trabajando con ella, excepto por supuesto algunos sectores pero ya los conocemos, el resto estamos trabajando con ella. Entonces yo lo que veo es que ella está como guía, como faro en este momento de la patria. Eh, ella es la, la referente, ella es la guía, ella es quien, eh, no, quien decide, porque indudablemente que el que decide es alberto fernández que es el presidente pero ella es la que la que verdaderamente este año está poniéndole todo sí para mostrar el camino eh, va a estar con eh, durante todo el año con muchos viajes eh, ...por lo cual yo entiendo que, eh, que todavía... ...porque hay viajes... ...perdón... ...va a estar con muchos viajes... Eh, ...tanto por su trabajo como en, eh, personales... ...por lo cual yo entiendo que... Eh, ...Florencia todavía no va a tener el alta... ...y ella va a estar viajando a ver a su hija me parece no sé eh, porque son viajes al exterior aparte viajes lejos y también viaje por trabajo o sea por su trabajo de vicepresidenta eh, el medio cielo que es la profesión o sea a lo que ella se va a estar eh, dedicando todo el año a su vicepresidencia eh, está en Tauro y Tauro es el que concreta, Tauro es el ético y el estético, eh, según los pensadores griegos. El ético y el estético representa a Tauro. Eh, entonces ella va a estar más que nunca aferrándose a sus ideales eh, de ética y estética y va a, a lograr en este año conseguir eso que tanto desea, eh, que es la unidad de Argentina y sentar las verdaderas bases de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica. Eh, a ver, ¿qué más eh, puedo decir de Cristina? Eh, va a estar sanando una parte muy importante de su ser eh, y este, este año, este 2020, hasta el 19 de febrero del 2021, que vuelva a cumplir años, eh, ella va a estar escribiendo en su historia personal una de las páginas más importantes para ella. Eh, va a estar con muy comunicativa pero con una comunicación mucho más eh, diplomática ¿sí? que, que la comunicación a la, a, a la que nos tienen acostumbrado ella esta vez va a estar midiendo mucho más eh, de lo que lo hace habitualmente, cada palabra que diga. Eh, va a brillar, bueno, ella tiene brillo natural, eh, y va a tener un, un buen año a nivel satisfacciones personales. Eh, esto era lo que quería eh, contarles eh, a, a todos ustedes, a mis seguidores de, de YouTube. Eh, también les quiero decir que ahí tienen, el eh, ahí abajo en la barrita, eh, mi Facebook. Me pueden seguir en Facebook si quieren también. No fue magia ARG eh, y, y nos volvemos a encontrar en todo momento. Eh, este video lo voy a estrenar justo a las 19.30, que es el horario en que el sol va a estar exactamente en el lugar eh, donde estaba cuando ella nació. O sea, va a estar cumpliendo años el 19, hoy, 19 de febrero del 2020, a las 19.30. Así que, bueno... Chao, gracias.